una de las múltiples demandas de la lista de necesidades que señaló el Grupo Comunitario y Popular que había convocado a un paro vulgario en esta ciudad. El que luego se levantó, tras llegar a un acuerdo, es el arreglo del sistema de agua potable en la parte alta del sector Los Espínola. Esta problemática, de acuerdo con el encargado de operaciones del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados, INAPA, en esta ciudad, está en proceso de resolverse. Actualmente eh, se está trabajando con lo que es la instalación de un tanque para esos sectores. Se hizo ya eh, la selección del terreno donde va a estar instalado el tanque. El tanque, según nos informan las autoridades eh, de la institución, ya el tanque se, se mandó a fabricar. Lo fabrican fuera del país. Por lo tanto, ya se está trabajando en, en esa parte. Eh, en lo que esa situación se resuelve porque como se sabe eso se lleva un tiempo nosotros nos estamos preparando para hacer otra solución paliativa que es también para todos los sectores que están en esos alrededores Juan Carlos La Antigua dijo esperar que en semanas la problemática esté resuelta bueno fíjense que para, que para realizar un proyecto eso se lleva meses ahora bien lo que es la solución alternativa que nosotros tenemos para mejorar todo el entorno, sí puede ser realizado en un par de semanas. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.